Bueno, miren, habíamos, lo anterior? ¿señor? Ah, y pensando en habíamos estado anunciando la presencia en nuestro estudio de Jorge Polanco, director del distrital de Senovía. ¿Es usted verdad? No, no, él, él no pudo venir. Ah, él no pudo venir. Ok. Entonces tenemos a Ramón, Arias. A Ramón Aria, que es el presidente del PRM en Senoví. Sí, Omar Mercado sí, Y actualmente regidor. regidota. Y regidor también. Soy. Ok. Omar Mercado nos acompaña. No. No, no. Henry Morillo sí, está con nosotros. Sí, regidor también. Y la otra persona que está, aquí es? Fausto Paulino, miembro del partido. Fausto Paulino. Bien. Muy bien. Entonces tenemos a Ramón Arias, Fausto, a Fausto Paulino y a Henry Morillo. Pero vamos a conversar con Ramón acerca de esto. Bueno, eh, ponerlo en contexto, ya usted conoce el contexto porque ustedes... Eh, tienen incluso planes de hacer una rueda de prensa también, según la información que tengo, lo que manejo. El asunto es que en el día de ayer, tras la visita del presidente de la República, Luis Abinader Corona, se produjeron unos actos de protesta en Cenovío, eh, en, en la carretera, ¿no? frente a la entrada de la comunidad. Y se atribuyó a la comunidad de Senovío. ustedes entienden que no fue así, y sería interesante que usted entonces nos pusiera en contexto a nosotros sí. del desmentido de, esa, de, esas, de esos acontecimientos. Sí, buenos días a el del programa. Este, eh, Francis, siempre Bien. yo en la mañana antes de ir a trabajar, siempre que sea dos minutos de programa tengo la que ser. ver. Qué, Ay, bueno, sí. Qué bueno que Bien, eh, ahí. Sí, eh, con los de ayer nosotros queremos aclarar que en esto no nos ponemos en contra de la comunidad de sabana rey la carretera ladio romero santo porque tienen 20 años reclamando esa carretera y obviamente hay que darle atención porque viven gente laborioso y gente también que hacen vida en Senoví. pero en lo que es la demarcación territorial eh, nosotros somos un distrito municipal aparte del distrito municipal de ranchito la cual esa carretera pertenece a la vega los presupuestos para esa carretera tienen que venir por el lado de la vega ahora lo que nosotros Ayer este, nos sentimos un poco incómodos por el día tan, tan especial que era para la República Dominicana, el día de Duarte, y pasar eso, y la cual un presidente como Luis Abinader, está trabajando y está enfocado en la provincia de Duarte, de que eso sucediera. Eh, nosotros le hemos dicho a ellos que estamos dispuestos a acompañarle cualquier comisión que ellos quieran para, para seguir avanzando en lo que es la construcción de la carretera. En el día de ayer hablamos con el ministro también de ese tema de obra pública eh, del INE, y él no dice que eso está en, en proyecto, pero ustedes saben que esto siempre va a licitación, tiene un proceso, por la transparencia que nuestro presidente está presentando. Pero eh, lo que pasó ayer no corresponde para nada a Cenoví ni a la provincia de Duarte. Bien, para poner un contexto antes de que los muchachos comiencen a hacer preguntas, usted lo que nos está diciendo es que los acontecimientos de ayer que fueron publicitados a través de los medios de comunicación nacional... ...no ocurrió en territorio de Cenoví... ...recuérdese que cuando uno llega ahí a la planta de tratamiento... ...es que comienza Cenoví, ¿es correcto? No. no, no, no. Un poquito antes. Sí, ¿Dónde está el, puente, que ahí de el ellos, puente? En el puente. Bueno, ya está, pero... No, sí. pues ...vamos a discutir por... por, por, por, por ...100 reval, metros. Por un revalón. No, exacto. No. Pero está no, bien. Pero, vamos a, pero a, El puente, espérate, déjame terminar ah. para que la gente sí. tenga... ...en contexto qué es lo que se ha querido establecer aquí... Es en el puente que comienza ahí. Entonces, las gomas quemadas que se vieron, eh, eh, esas imágenes que están ahí, que se vieron en los medios, fue mucho antes de ese lugar. No Lo que quiere decir que no fue la comunidad senovicense, sino otra comunidad. Ranchito. Ranchito. Bien, pertenece perfecto. A Ranchito? Adelante, Francis Rodríguez Mira, Sánchez. Precisamente yo decía que Abogado debíamos... político. Que me preocupaba el hecho de que nosotros no diéramos la mejor cara ayer y que siempre se nos tiene como tirapiedra y quemagoma a los franco a los provincianos. Pero miren qué interesante, y yo creo que es válida que ustedes aclaren, porque aprovechan justamente la cabecera del puente que es la división territorial de San Francisco y La Vega Debió salir que la comunidad de Ranchito La Vega, y ustedes tienen que salir al frente entonces, y dime si esto es así, debió de salir que la comunidad de Ranchito La Vega aprovechó la visita hacia San Francisco del presidente para hacerle ese desorden. Y me gustaría entonces contactar a los dirigentes veganos o los que pertenecen a La Vega para, para contrastar esto y cómo aprovechan un escenario de nosotros. ¿Fue así? Sí. Pues claro, porque es que Cenoví y la parte de, de Sabana y Ranchito eh, se asombran muy cercanos. Y la gente de allá también hace vida, como dije ahorita, en Cenoví. Pero ¿qué pasa? Que los para cosas que analizar lo que ser con los dirigentes de La Vega, de Ranchito. Porque tenemos entendido que es un presupuesto que viene para la provincia de La Vega. Entonces esa carretera, la carretera de la de Romero Santos, comunica desde Ranchito hasta Salcedo. Entonces, por ese tramo por ahí, que me parece que son un, unos 8 o 10 kilómetros que hay por ahí, ahora de que la carretera está maletada, está maletada, sí, porque sí. eso la hay que reconocerlo. La realidad de esto es que ya, que es la parte que a ustedes les preocupaba como dirigente sí. ustedes son del... Pero dirigentes nosotros mismos, yo estaba, yo estaba entendiendo y, que la se eh, Ya la información se coló, eh, ya la aclaración aún se haga, queda <risa> eh, pautado como que fue en San Francisco de Macorís. El agua derramada no se recoge. Sí. Eso por un lado. La otra realidad es que ciertamente esta comunidad tiene alrededor de 20 años haciendo esa solicitud. Gobiernos van, gobiernos vienen. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Usted ha dicho aquí claramente que no tienen competencia, porque esto no pertenece a San Francisco de Macorís. Ahora, la, la pregunta que quiero dejar aquí en el aire es, ¿qué va a pasar y qué va a hacerse? O sea, ¿qué va a hacer con, con esta comunidad, con estos comunitarios, señores? Cuando nosotros vemos la cantidad de necesidades de obras prioritarias, era lo que yo destacaba cuando hablábamos de desarrollo, de carretera y cosas, pero no tenemos resueltas situaciones como esta. Hay una situación que es la que a mí más me preocupa de esa comunidad que pertenece a La Vega que lo que se pudo ver como imagen de San Francisco de Macorís, que tiene más valor que la imagen, aunque es importante la imagen de San Francisco, pero la realidad que ellos tienen ahí es muy grave, sí. señores. ¿20 años con una carretera así? Sí, bien, este nosotros eh, lo, o sea lo, lo que queremos también aclarar uh -huh. es que hoy en la en la en todos los los medios uh -huh. ese no vi que, que se está se está mencionando nosotros queremos aclarar eso que nosotros no participamos nada de eso de los de ayer en el año pasado nosotros mismos propusimos a unos dirigentes de allá que se reunieran la gobernadora de la vega se reuniera la gobernadora de salcedo y la de aquí de san francisco de macorís y yo ponía Ay, como punto el ayuntamiento de Zenubi, para que las tres gobernadoras hicieran los reclamos para que tuviera un peso mayor los reclamos de esa comunidad, porque la comunidad este, eh, eh, son 20 años, ahora también a veces nosotros nos preguntamos, ven acá, pero 20 años atrás también hubo, hubo dos periodos, tres periodos de, de presidentes que pasaron, entonces llevamos un año y seis meses en el gobierno, y ya nosotros hemos hecho propuestas de que esa cartera se incluya en los presupuestos durante estos cuatro años. Eso lo hemos hecho y lo hemos discutido también. Okay. Sí, pero eh, la hay dos preguntas que hacer. ¿La protesta fue al ayuntamiento de San Francisco de Macorís que se le estaba haciendo? No. Se le estaba haciendo al presidente de la república, al gobierno central, que esté donde esté. Entonces, si, si esos moradores están protestando y protestaron ayer... Usa Sí, porque. Eh, si eh, están protestando, le están protestando Estoy de acuerdo contigo, la protesta es válida. Sí, sí. sí. No, la protesta es válida eh, porque ahora, en la República pero, Dominicana no tiene que usar Pero utilizar sí, pero usar san, Francisco san, Francisco san Francisco de Macorís. De Macorís, de Macorís. Eso Ese es lo que punto. estamos criticando. ¿Quién publicó la noticia? No, el eh, eh, eh, listín diario, pero lo, estoy eh, eh, aquí. lo que protestaron no tienen que ver con que, con que el listín eh, Noticias Sin y, y SIN y todo el mundo eh, publicara lo que le diera, como como normalmente hace los medios de comunicación, que publican las cosas, lo que ellos quieren. Eso es lo que ellos quieren entonces, aclarar. Entonces, con relación a eso, lo que estamos hablando, eh, eh, el, al, al amigo entrevistado que está aquí, que dice que pasaron 20 años, no, es que ellos están exigiendo al gobierno actual, se lo exigieron al pasado, y si no le cumplió, entonces tienen que exigirlo al actual. Y además, la protesta no fue al ayuntamiento, es decir, que es al gobierno central. No fue al municipio. Ajá, no fue al municipio, Ajá, no fue al municipio sino al, al gobierno central que, estaba, que iba a pasar por ahí ayer y ellos querían que ellos fueran testigos de lo, de lo que estaba pasando. Entonces, eh, eh, de ahí en adelante, ¿cuáles son las, las medidas que ustedes como dirigentes de esa zona van a tomar con relación a, a, a, a la construcción de esa carretera? Sí, este, nosotros lo que pensamos es seguir aportando, de llamar a, la di, a los dirigentes de allá, de esa zona, reunirnos nosotros y en comisión ante el, ante el ministro de obra pública y darle seguimiento, porque en realidad se necesita. O sea, nosotros no le quitamos el derecho, porque que, que cruza por ahí, oye, uno dura cinco horas para, cruz, para pasar de aquí a llegar hasta Saicedo. Entonces, es, una, es un problema que hay que buscar, la solución, lo que queremos aclarar es que Cenoví como distrito municipal no participó en lo de ayer. Ahora ellos tienen todo su derecho porque así lo dice la constitución y la ley dominicana. Yo quiero preguntarle al señor Henry Morillo, que está aquí, ¿verdad? Uh -huh. eh, ese vicepresidente del PRM en Cenoví. ¿Cuál es la posición de la organización política y que usted representa de alguna manera, ¿verdad? Eh, aunque aquí está el presidente, pero usted también... Eh, ¿Cuál es la posición oficial, digamos, de esta de estos acontecimientos? Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días eh. Sí, eh, yo eh, digo que estuvo muy de mal gusto por el motivo que si tiene 20 años 20 años reclamándole y no la ha podido cumplir, nosotros lo que tenemos es un año y par de meses. Y nuestro gobierno está empeñado... En resolver todos los problemas. Incluso ayer, el ministro de Obras Públicas, nos reunimos con él y él dijo que ya es un levantamiento y está en carpeta. Es decir que yo, cuando pasen los lo cuatro años, entonces sí, pueden pasar los balances. Porque nosotros eh, estamos luchando por todos los problemas de nuestro distrito y también nos hemos no, unido a ellos también para luchar por esa calle también. Pero tenemos la fe y la esperanza con el Poder del Señor que esa calle se va a construir. Pero el, ayer no era el día de ponerse a quemar goma, nada ¿no? Quizá una marcha pacífica, sí, con capa ah, y esto, pero no quemando goma. Eso es todo lo que puedo decir. Bien. ¿Cuál es la, la posición o qué información tienen ustedes de quienes hicieron la protesta? ¿Ustedes pro han conversado con ellos? ¿Qué les han dicho? No, no, realmente cuando nosotros llegamos, porque uno no, no tenía esa información de esa protesta, cuando nos llamaron, que fuimos al lugar, ya ellos se habían ido. Nosotros fuimos al lugar, el compañero Ramón Arias y Fausto Paulino que está aquí presente, eh, fuimos al lugar. cuando fuimos ya ellos se habían ido. Pero sí conocemos personas y quizás podemos contactar con ellos. Nos dejaron, eh, nos dejaron el lío hecho. Sí, dejaron el lío hecho. Exactamente. <risa> el lío hecho, sí. ah, Mira, y el señor Paulino, ¿qué, qué, qué opinión le merece? los acontecimientos y, y esa última pregunta de, de Carolina es interesante saber quién se ha atribuido la, la... la protesta, la sí. quema de, de los neumáticos Muy buenos días al auditorio aquí presente buenos días. y a la gente que está fuera de pantalla especialmente a la gente de Senoví sí, señor. Nosotros como PRMistas, siempre estamos dispuestos a ayudar nosotros somos dirigentes sociales Dirigentes que no solamente trabajamos política, sino trabajamos por las necesidades de cada comunidad. Ahora bien, yo pertenezco a las dos partes, yo tengo propiedades en las dos partes. Para mí es un caso difícil ya que Sábana Rey prácticamente es la zona donde yo me crié y el Distrito Municipal de Senoví es la zona donde yo me desarrollé a nivel educativo y prácticamente pertenezco jurídicamente a Cenoví. Ahora bien, a un 80% de los municipios de Sabanarre que vota en Cenoví, que desarrolla su vida social en Cenoví o en San Francisco de Macorís, su vida económica. Eh, Sabanarre es una comunidad pujante, pero lo que se manifiesta en el partido del PRM, en los dirigentes del PRM, nosotros automáticamente no tenemos nada que ver con eso y apoyamos apoyamos las actitudes de, de hacer eh, todo lo posible para lograr esa carretera, pero no en la situación como se desarrolló ayer ante la visita oficial del presidente de la República que he, ha venido haciendo un buen trabajo y ha venido desarrollando Después de esta pandemia, una situación económica donde nos favorece a todos los dominicanos, especialmente a la provincia de Duarte. Muchísimas gracias. Bien, gracias a usted, señor Paulino. Entonces, ¿cuál será el próximo acto a seguir? Porque hemos quedado, o Cenoví ha quedado marcado con una protesta y así recibe San Francisco de Macorís al presidente, también salió por ahí y ve, creo que es válido, pero ustedes a partir de aquí que hacen la aclaración y que nos aclaran a nosotros porque ciertamente estábamos preocupados entendiendo qué es lo que pasa cuando tenemos que dar la mejor cara y San Francisco estaba esperando el presidente por la conmemoración del 209 aniversario del natalicio, pero ¿cuál sería a partir de ahora su accionar? Primero para aclararle al país... Seguir aclarándole al país que son territorios que pertenecen a La Vega. ¿Y qué harían ustedes para tomarle la palabra a Henry? Que es verdad, la división territorial es como si ese no vi. Sí. En cuanto a vivir sí, claro, claro. y compartir. Eso solamente es como... En... Incluso... Ese lugar se siente más de Senoví de Macorí que del mismo La Vega parece sí, ser. Claro, claro. Sí, claro, ¿Es así? Sino por eso es que... ¿Cuál Eric, sería la otra acción? Por eso es que digamos de que nosotros ahora en los próximos días, ya el lunes, eh, nos vamos a sentar con ellos para nosotros también a su núcleo para ayudarle a, a los reclamos de ellos y buscar la vía necesaria, pacífica también, de nosotros poderle colaborar con esa parte. ¿Se entiende? Porque en realidad somos somos vecinos y hay gente... Una preguntita, eh, saliéndonos un poquito del tema, ¿cómo está la comunidad de Cenovía ahora? ¿Cuál es Hablando el avance Senoví, que ustedes pueden visualizar? Sí, porque ya, está aclarado el punto. Ya, ya está aclarado el punto de que no fue Cenoví, de que ustedes están buscando viabilizar, trabajar en conjunto, esa parte queda aclarada. Pero ¿cómo está la comunidad de cenoví en estos momentos? Eh, ¿Cuáles avances ustedes perciben? ¿Qué proyectos tiene el gobierno para la comunidad? Ustedes como dirigente, ¿qué esperan? Sabemos que Senoví es un, una zona rural, pero que siempre se espera avanzar y progresar y tener mejores condiciones y calidad de vida para los comunitarios. Pues sí, sí el, el que pueda okay, responder. Sí, en Cenoví nosotros también este, solicitamos la, la, la, la reparación de la carretera principal que es de Porquero hasta Icarmito también en novi, nosotros este, vía del ayuntamiento ya tenemos un parque ya en un 90%, eh, los próximos meses vamos a construir el, el palacio municipal, también vamos a tener un banco de reserva eh, gracias okay. a Franklin Romero, también que se va a inaugurar. ¿Gracias a quién, a quién? A Franklin, Franklin Romero, fue la persona que agarró el proyecto. ¿Lo y, gestionó? Y exactamente, y está, y, y está dándole seguimiento, también afectamos la cancha de la pero, Comunidad pero, de la Marga. Pero, pero, un segundito, eh. ¿Por es que no estoy entendiendo. Ramón Arias. ¿Eh? Ramón Arias. Sí. Ajá, Ramón, Ramón. Eh, ¿Senoví pertenece a, a... qué? ¿No pertenece a la provincia de Duarte? Sí. Nosotros no tenemos una gobernadora aquí. Sí, claro. Entonces el gobernador de aquí, además senador de senador, es Franklin Romero. La, sena, la gobernadora no tiene nada aquí. <risa> mira, esa parte, esa parte... Una preguntita, Xiomara Cortés, sí. si es que ella no tiene nada, porque aquí además se menciona a Franklin Romero. <risa> Pero si no, menciona mira, a nosotros mira. entonces que no se mencionan. No, no, no, porque es que la, es que la función de Franklin no Pero es... Pero que a nivel legislativo solo se escucha el nombre de Franklin Romero en la provincia. Pero a nivel de obra, no a nivel legislativo. Pero en todo sentido, ¿a qué me refiero? A nivel de, de obra, a nivel de legislativo no se, ¿Dónde no se están? menciona ahora. La pregunta el es, amigo tuyo de la Machete. función de la gobernadora la está asumiendo Franklin Romero. Vamos, lo, que, lo, que pasa, a a lo que pasa es que somos un solo cuerpo. ¿sabes? Somos un solo cuerpo y cuando esta mano, cuando esta mano hace <risas> el pilo pide vas, también verdad entonces si somos un solo cuerpo y todo se está gestionando ahora lo que pasa es que y si Frank Ibai no, no visita mira muchachos uno tiene la pues, ya, lo, lo, lo menciona pero en realidad somos un solo cuerpo un solo partido y el objetivo de nosotros es llevar el desarrollo de la comunidad no importa quién lo promueve. La preocupación claro, de Yaryan más temprano yo decía ¿Mm? Con respecto a la crítica que hacía, que cómo era posible que se hicieran uno, unos actos de esa naturaleza cuando ayer estábamos de regocijo. Y era que, aunque Franklin Romero no es la persona que debe de tener la voz cantante en obras, porque esa no es su labor, sí. lamentablemente hay que reconocer no, que es, no es que... el que mayor esfuerzo está haciendo con su proyecto 3R y que ¿Qué, conlleva. ¿qué, ¿Qué es el proyecto 3R? Yo, tú tienes que invitarlo y, y No, no yo crítica. no, pero tú es que lo estás mencionando no, no, Y el pero público yo quiero, tiene que no. dar claro ¿Qué es el proyecto 3R? Es lo que, no, porque en esa parte me gustaría que sea él que lo explique Porque yo pero también Pero tú lo he. sabes, pero fíjate, lo acaba de citar aquí Pero fíjate una cosa es que Franklin venga porque ha ido a otros programas y este es el programa más importante de la televisión nordestana y aquí no ha venido personalmente, siempre por la carretera que lo encontramos. Ah, pero ya que veo. Es una crítica. Viene, si y se lo he ahí. dicho personalmente. Ahora bien. Eh, una pregunta, es que saben que se están matando en el PRM. No, no, Ah, no, esa parte ya no, no, tiene que no, ser no, PRM. No, que no, ser no, que no, la no porque eh, me dicen que Franklin habla solo y que no, no, va a las, mira, las, mira, las obras solo. Escúchame que... eh, quizá que le interrumpa. Sí, mira, verdad. también queremos decir también que Olmedo Cava como del Indri también, ha hecho un buen trabajo en Senoví. Allá no ha limpiado todos los canales. La Boca Toma también, desde de Río Camu también. Eh, Olmedo se ha fajado. Y allá no está instalando dos bombas de, de riesgo. Muy allá. bien, muy bien. O sea, Olmedo pero, pero Olmedo de Lindri es el director de Indi sí, sí, Eso es de eso, eh, de, de eh, lo que ha llevado al proyecto. Entonces, bueno, nosotros eso, agradecemos infinitamente la, la, no, la presencia de aquí del está señor haciendo? Ramón Arias. Le agradecemos sí, la presencia del señor Ramón Aria, de presidente del PRM es la de en la comunidad de Senoví, así como la de Henry Morillo, que es su vicepresidente, Ay. y el señor Paulino. ¿Cuál es la función suya, Paulino? Este, no, hay, no hay una Dirigente del partido. partido okay. okay. no hay una vamos, eh. vamos a, o sea, vamos a terminar la, la entrevista, señores. Ah, okay. Nosotros agradecemos a ustedes okay. la presencia, okay. gracias, haber utilizado este programa para hacer el desmentido. Y, qué bueno que y les ganaron, auguro éxito en ese desmentido y que puedan lograr sus objetivos, que es limpiar un poco la situación. Inviten a Xiomara, por favor. Señores, favor.